Bueno, pues ya estamos en vivo y a todo color nuevamente Así saludándoles es. en este momento. Eh, ya ya es hora de, de estar aquí con usted y bueno, pues uh, bienvenidos a un momento de oración con sus amigos. Amén. Con sus amigos de siempre, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Así es, Dios les bendiga en este momento, damos gracias a Dios por permitirnos estar en este momento y compartir con ustedes pues este esta oración y esperamos que esto les sea de bendición y Amén. les damos gracias a todas las personitas que han estado eh, viendo, escuchando estos videos y compartiéndolos y les damos nuestro correo por aquellos de que quieran que nomás nosotros no, nos enteremos de su petición escríbanos es. hoy punto oramos arroba gmail uh -huh, Ese es otro es. correo de, de, de, del Ministerio de Educación. Así que si usted necesita eh, escribirnos uh -huh. algo, pues hágalo ahí. Así hágalo es. ahí. Este, pues es, es que lo, los videos los ponemos en varias partes. Sí, sí, los ponemos en, o sea, en los otros... Uh, no estamos siempre estamos en vivo, sino sí. esto queda grabado. Y los videos se, se escuchan, se ven y se oyen en, en sí, diferentes horarios En diferentes horarios Ahorita sí, estamos totalmente en vivo Y vos te damos el, les damos el correo hoy.oramos.gmail.com Y permítanos, permítanos uh, tomarlos en cuenta en la oración Para la honra, la gloria y la alabanza de su Dios Amén. Y para Así la bendición sea. suya Amén. Y bueno, pues vamos a continuar eh, la oración del día de hoy, noviembre 4. Uh -huh, la oración del día de hoy, noviembre 4. Y vamos pues... a estar un par de versículos bíblicos para tener la base para poder orar. Amén, así es. Y vamos a estar primeramente ahí en el, el primer libro, de, el libro Reyes, de Reyes, capítulo 8, verso 28. Y vamos a estar usando en esta ocasión la traducción de, no, de la, la nueva traducción, traducción viviente. viviente. Uh -huh. Y dice así. No, Dice de esa manera. Dice, sin embargo, escucha mi oración y mi súplica. Oh, Señor, mi Dios, oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva hoy. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Sin embargo, dice ahí el, el, la escritura. Escucha mi oración y mi súplica. Mi súplica. Oh Señor, mi Dios. Uh -huh. ¿Y qué les podríamos decir en este momento? Miren, necesidad siempre hay muchas. Es, es, es increíble sí es. la necesidad que hay en, en, en las personas. Es, es increíble, así, de, de, de increíble. Pero para eso venimos en este momento a, a través de, de la oración porque queremos ser de ayuda queremos ser de bendición para ustedes queremos que Dios bendiga su, sus vidas que queremos que Dios su, supla su necesidad eh, si tú estás viendo ahorita el, el video en, en, en vivo tú puedes poner un mensaje ahí y vamos Amén. a orar por así ti. Así es, así es. Si lo estás viendo ya como repetición, puedes usar lo mismo, pero también puedes, puedes escribirnos en, en el correo que te estamos dando ahorita. Entonces, pero me, me gusta lo que dice ahí la palabra del Señor uh -huh. en esa nueva traducción viviente. Sin embargo, sí. a, a, o sea, ante cualquier necesidad, ante cualquier, ante cualquier situación, así, es, así es. Eh, Buena, bonita, fea. Horrible, tremenda. dice Sin embargo, escucha uh -huh. mi oración y mi súplica. Oh, Señor, mi Dios. Uh -huh. oh, señor, y, Dios. y sigue diciendo ahí, oye, sí, oye el clamor y la oración. Que tu siervo te eleva hoy. Amén, amén, amén. Así es. Y, amén. A, y en este momento, mi amado, en este momento, mi amada, elevamos nuestra oración ante el Dios Altísimo. Amén. Para que si hay alguna necesidad hay algún problema por el cual tú quieres que, que te ayudemos a orar, pues hoy es el momento. Y vamos a hacer ya una primera oración y ahorita vamos a dar otro versículo más y vamos a tener o, otra oración más y eh, vamos a seguir amén. haciendo algo más de comentario. Amén, amén, así es. Pero me gusta, me gusta lo que dice aquí la escritura. Sin Ajá. embargo, Escucha Ajá. mi oración y mi súplica, oh Señor mi Dios. Y hay un pasaje bíblico que nos ayuda a entender Ajá. que cuando más de uno se pone a orar, Dios está Dios, en está, el en, Dios está ahí en medio, Dios escucha. Dice que Él está en Dios medio. Dios escucha, ¿verdad? amén. Entonces, esa es nuestra confianza, pues somos los, los dos aquí. Precisamente para poder orar, para poder clamar al Señor. Eh, ahorita, es en, estos, en estos momentos, hasta siervos de Dios están muriendo. Sí, sí. O sea, Políticos se están muriendo con la es. cuestión del, del COVID. Del, del COVID, sí. Eh, y además hay otros tipos de problemas, hay otros sí. este tipos de necesidades hay divorcios, hay eh, un sinnúmero. Así es, mucho. G complicado. Gente que no tiene trabajo, gente que no tiene dinero, eh, personas que están batallando con los hijos. ¿Cu ¿Cuánta necesidad hay? Eh, es sí, increíble. Se han desatado un, un sinnúmero de, de, de, de problemas, dificultades, uh -huh. este, enfermedades. O sea, hay muchas eh, enfermedades eh, nuevas. ¿Sí? que no se habían escuchado, este pero tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso, que cuando clamamos a Él, Él nos escucha, Él, él, él, él escucha? nos escucha. Eh, y, y todo va a depender de, de la fe que nosotros tengamos en el Señor. Así es. Y, eh, y eso es bien, bien importante, fíjate, que la, la gente sepa que cuando se ora, y si ora con, con fe, con confianza, con seguridad, uh -huh. el Señor sí oye. Sí, amén. Él oye la voz amén, siempre de aquellos que, él, él que elevan su voz para clamar al Señor. Así es. Y Dios contesta, Dios contesta las oraciones. Dios Entonces, contesta. vamos a orar en este momento. Voy a pedirle a mi esposa que haga una primera oración. Y, y permítanos también orar por usted. Simplemente, escríbanos. Háganoslo saber y con mucho gusto y con mucho placer lo estaremos haciendo. Amén. Oremos, pues, Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento. Sí, señor. Gracias, Padre, por, por la oportunidad que nos da de estar en estos medios y poder llevar, Señor, un mensaje más, Padre, a través de la oración, Señor, a tanta gente, Padre, que en este momento, Señor, están pasando por circunstancias tan difíciles, Padre, pero Señor, para usted nada, nada es imposible. Únicamente, Señor, hay que clamar con todo nuestro corazón y creer, Padre, que usted, Señor, lo puede hacer, Amén. porque nada imposible Amén. hay para Amén. usted, Padre. En este momento, Señor, estamos <coughs> delante de su presencia, Padre, para que, Señor, usted nos use. Usted, Señor. Denos la sabiduría, denos, Señor, la palabra, Señor, que vamos a, a compartir, Señor, en este momento con nuestra audiencia, Padre mío. Gracias, Padre, porque, Señor, sabemos que no estamos solos. Usted está con nosotros. Su presencia, Padre, es con nosotros, Padre, y en usted confiamos, en usted tenemos nuestra fe, Padre, que nada imposible hay para usted. Únicamente, Señor, Hacer es, es, esa, esa conciencia y esa fe que aunque no le veamos, no le veamos, pero podemos sentir su presencia y sabemos que usted ahí está, porque usted es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, porque hay tantos problemas, Señor, en este mundo, Padre. Este mundo, Señor, que, que está todo, todo de cabeza, Padre, porque, Señor, Ay, eh, el hombre, la mujer, la humanidad completa, Señor, se ha olvidado de usted, Padre. Se ha olvidado de usted y a ustedes al que debemos de ir y clamar, clamar con todo el corazón, Padre. Amén. Padre, en este momento, Señor, oramos por las personas que... En este momento, Señor, estén viendo y escuchando este video, Padre. Problemas matrimoniales, problemas con los hijos, eh, problemas con personas que están en las cárceles, Señor, que han caído en la cárcel, Padre. Eh, problemas de enfermedades diferentes, Padre. Nada imposible hay para usted. Únicamente, Señor, hay que conocerle, aceptarlo en sus corazones, en nuestros corazones. Y saber que usted es un Dios grande y poderoso. Amén. Y que usted está allí para escuchar Amén. nuestra oración. Escuchar nuestras Amén. necesidades, Padre. Gracias por su grande amor y su grande misericordia, Padre. Porque por eso, Señor, envió usted a su Hijo a este mundo, Señor. Para venir a morir en la cruz del Calvario. Y derramar esa sangre preciosa, Señor. Para perdón de nuestros pecados. Venir a salvarnos, Señor de este mundo corrupto Padre Santo en el nombre de Jesús oramos gracias por su grande amor y su grande misericordia Padre gracias Aleluya. Señor amén amén amén amén amén, amén. gloria al Señor bueno pues vamos a continuar eh, es increíble de verdad eh, lo, lo que pasa ahorita en nuestra sociedad así es es increíble eh, Problemas de todo tipo, de todo tamaño y de toda forma. Sí, sí, así es. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Creer, confiar, confiar. Así es. Miren, en México, eh, y no sé en cuántas partes más, eh, uh -huh. hay algunos tipos de celebraciones, eh, como el Día de los Muertos, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Y, y la gente en su gran amor y en su gran deseo por las familias que ya se han ido. Sí. Hacen hacerlo increíble. Van a los panteones, eh, llevan hasta comida. Sí. que Porque eh, le, le gustaba un gustaba. cierto alimento. Eh, incluso hay quienes, hasta bebidas. Eh, en fin. Ajá. Muchas cosas que hacemos, pero no es la forma, en un momento dado que Dios quiere que hagamos. No, no. Dios lo que quiere es que nosotros personalmente clamemos a Él y Él va a responder. Él va a responder, amén, amén. Y nosotros hemos querido hacer un pequeño cambio en, en lo que estamos haciendo porque creemos que es importantísimo empezar a cambiar algunas cosas sí. de nuestras vidas. Sí, sí, amén, así es. Y, y la oración nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra situación. Amén, amén, así es, así es. Es, es, es increíble, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor cambia las cosas. Cambia, cambia las cosas. Las cambia definitivamente. Claro. Vamos a continuar, no queremos ser largo este espacio. Okay. Eh, y vamos a ver ahora en el salmo 4 1 y ahora vamos a utilizar salmo. la versión Dios habla hoy uh -huh. es un salmo de David y uh -huh. como título tiene ahí plena confianza plena confianza en el Señor, en el Señor. amén y nos qué nos es dice. importante es eso claro se ve claro. en quién ponemos nuestra confianza nuestra confianza amén así es. no la ponga en nosotros no no la ponga no. en nadie más que no. en el Señor solamente en el Señor que sea el Señor solamente quien dirija su vida que, que Él sea el que le dé el confort, que Él sea el que le ayude el que Él le bendice A nosotros solamente él... apoyamos sí sí, apoyamos. Les, les, les ayudamos, les, les guiamos y, y, y este y, y usted puede puede clamar al Señor ahí en, en su casa, ahí donde esté eh, eh, clame al Señor y pídale de corazón eh, según la necesidad que usted tenga Así es. Para Él no hay nada imposible. Y nos dice ahí, de esta manera, en el Salmo 4.1, Dios y defensor mío. Fíjate, qué bonito. Dios, Dios y, defensor y, defensor y defensor mío. Imagínense, cualquier situación por la que estemos pasando, Él, él va a, a, a defendernos. Amén, así es, así es. No físicamente, sino Él... Actúa de manera que a veces nosotros no entendemos. No, no entendemos ni sabemos. Y decimos, ay, actúa. Señor, qué bueno que escuchaste mi oración. Ajá. Qué, qué bueno que escuchaste mi ruego. Así es. ¿Por qué? Porque Dios sí contesta. Dios sí contesta, claro que sí contesta. Y dice ahí, contéstame. Contéstame cuando te llame. Y sí contesta. Amén. Dios contesta. Sí, sí, Dios contesta. Esa contesta. es una de las cosas que, que tenemos que tener muy presente nosotros para estar conscientes de que Dios sí contesta sí, nuestras amén, oraciones. Amén. Usted puede estar escuchando eso eh, ahorita mismo, mañana, eh, pasado mañana, el mes que entra, el año que entra, porque va a quedar grabado ahí. Ahí queda grabado, así es. Y en, el, en cualquier momento que usted lo escuche, uh -huh. es la misma situación. Amén, Dios. Amén. Dios es eterno. Dios, Dios y para Él eterno. no marca los días como nosotros. hoy es. estamos poniendo aquí noviembre 4. Sí. Pero no. para Dios no es como no. nuestro tiempo. No, no es, no es. No es como nuestro tiempo. No. Dios no, no, no maneja el calendario los que tiempos nosotros tiempos como usamos. nosotros, sí, exacto, así es. Dios es eterno. No es de Dios 24 es... horas nada más o de un día en especial. Para Dios no. no hay nada, absolutamente nada imposible en cualquier tiempo. Así es. Porque miren, cuando, desde que Dios estableció uh -huh. en, en este mundo a Adán y a Eva, Él hizo las cosas nomás con la palabra. Ah, con la palabra, amén. Y cuando le dijo a Noé, ya ha pasado un tiempo, ya uh -huh. había habido familia, dijo, haz un arca. Ajá. Uh -huh. Y, y no, él la hizo en el monte. ¿En el, en el monte. Sí, en el monte. No, no ah, lo hizo en una playa, no, no, no, en, no. El, en el monte. Sí, sí, pues hasta lo, lo juzgaban loco. O sea, no, pues, sí, sí, nunca ha llovido sí, y, y mira lo que está haciendo no, no conocían la lluvia. No. Pero cuidado, cuando se cerró la puerta uh -huh. de, de la, del arca. Exactamente. Se vino el diluvio y las cosas cambiaron radicalmente. Y los que no entraron al arca. Sí, pues se, se quedaron. Se quedaron fuera y no entraron. Quiso Dios eliminarlos, no. Ellos, en su desobediencia, uh -huh. tuvieron sus consecuencias. Sí, sí, sí. Y escúcheme muy bien: uh -huh. En, en das, lo que nos pasa es muchas veces el producto de cómo nosotros somos y cómo nos comportamos. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo no. actuamos? ¿Cómo decimos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo accionamos? Entonces, es por eso que es necesario que nuestra confianza esté plena en el Señor y que Él sea quien dirija nuestros pensamientos Nosotros y pensamientos, nuestras actitudes sí. y toda nuestra vida. Amén. amén. En, en las Así manos es. del Señor su vida y deje que Dios le bendiga Así por es. ello. Así es. Entonces dice ahí, contéstame cuando te llame, uh -huh. tú, que en, mi angustia. que en mi angustia, ¿qué? Me diste alivio. Me diste alivio. Amén. Uh -huh. O sea, Dios da el alivio, Dios da uh -huh. la respuesta, Dios da el, lo que nos hace falta. Así es. Ten y, compasión de mí y escucha mi oración, Señor. Y te digo desde Así ahorita, es. Dios sí escucha la oración. Dios sí si escucha. Quizás tú puedas decir, pero es que yo, yo, yo no sé orar. Mira, no necesitas ser un gran predicador para elevar tu voz ante el Señor. Simplemente dile, Señor. Amén, amén. Así aquí es. Estoy. Mira mi condición. Mírame. Aleluya. Pero también Así dile. Es. Me arrepiento de mis pecados y me arrepiento de mis errores y de mis faltas. Díselo al Señor. Díselo. Así es. Ten confianza. Con, confiésate díselo. delante de Él. Ten la confianza en el Señor. Uh -huh. Dile, Señor, yo necesito cambiar mi vida. Pero yo no puedo solo. Yo no puedo sola. Dile al Señor, venga a mí, cámbiame. Señor Jesús, ven a mí y ayúdame a que yo tenga amén, ese cambio amén, amén. que requiero y que necesito. Aleluya, aleluya. Así y así es como andabas sanando cuando andabas en la tierra. ¿Qué haces ahorita conmigo? En esta mi necesidad. Ahora sí, dile tu necesidad, Señor. Dísela. Santo eres, Dios, Jesús. Cuando la gente se acercó a Jesús, Jesús les respondió. Así es. Así rápidamente me recuerdo ahorita de aquella mujer que tenía muchos años de estar padeciendo de un flujo de sangre. Uh -huh. Pero ella dijo, si yo toco el borde de su vestidura, yo voy a ser sana. Se confió amén, amén, así es. en que Dios o Jesús iba a hacer la obra. ¿Y qué pasó cuando ella está tocando el borde de su vestidura? Jesús sintió que había salido virtud sanadora de parte de él. E incluso se volteó y dijo, ¿Quién me ha tocado? Aleluya. Y los discípulos no entendieron eso en ese instante. Dijeron, pues, no estás viendo a la gente que está aquí contigo. Y preguntas ¿Quién me tocó? Uh -huh. Pero es que sintió. Que haya salido virtud sanadora. Salió virtud. Amén, amén, así es. Y así puede ser contigo en este instante, en este momento. No importa Santo por qué estés pasando. Solamente acércate. Ven a Él por la fe. Confía en el Señor. Dile cuál es tu situación. Dile cuál es tu necesidad. Sí, Señor. Sí, señor. Y el Gracias, señor Padre. puede por su orar y su misericordia. total y radicalmente en tu vida. Sí, Señor. Gracias, padre. Gracias padre. Santo. Señor. Que cualquier persona que en este momento señor. En el nombre poderoso se atreva tomado, a clamar a usted, mi Señor. Conteste. Sí, Señor. No importa que no sepa orar, no importa que no sepa qué decir. Nada más con el simple hecho de decir. En ti confío, Señor. Sí, aleluya. Bendito su nombre, Padre. En ti confío, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, usted Señor. Usted Padre Santo, a este hombre, a esta mujer, a este joven, a esta necesidad que hay. Sea, y que la gloria sea para usted, mi Señor. Amén, aleluya. En Cristo Jesús. Aleluya. Nuestro, gracias, aleluya. Padre. Amén. Gracias, Señor. Sí, aleluya. Amén y amén. Amén, amén. amén. Mis amados, hasta aquí vamos a llegar con esto. Pero sí, les quiero dejar nuestro correo. Así es. Gracias por acompañarnos en, en un momento de oración con sus amigos Elida y Rafael Cavazos en hoy.oramos.com o bien en www Rafaelida. rafaelida.tv.com Esa es nuestra página, pero el correo uh -huh. es hoy.oramos.gmail.com. Ahí escríbanos, ahí escríbanos. Y con mucho gusto, con mucho gusto, les vamos a apoyar en la, en la oración. Y sí, deseamos amén. con todo nuestro corazón que Dios responda a su petición, cualquiera que sea. Porque para Dios no hay nada imposible. No, no hay nada imposible. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de una necesidad en especial? Usted sabe qué le pasa. Usted sabe qué, qué es lo que tiene. Usted sabe por qué está pasando. Hágalo, simple y sencillamente. Al tomar su tiempo para escribir unas líneas, ahí al escribir en el texto o ahí mismo donde estás viendo... Eh, Ahí en, el, en YouTube, ahí tú estás viendo. Ahí en, en Twitter, ahí tú estás viendo. Ahí en, en Facebook, tú estás viendo. Pues ahí, escríbenos. De alguna manera u otra, nosotros nos vamos a dar cuenta. Así es. Y vamos a apoyarte con la oración. No importa que ya el video ya haya pasado o que ya esté ahí. No importa, así es. Para Dios no hay nada imposible. Y en el momento mismo que tú lo hagas... Tú puedes recibir la bendición. Amén, amén. Así es. Simplemente créelo. Créelo. Créelo, créelo. Y bueno, hasta aquí llegamos. Eh, esperamos hacerlo todos los días, más no sé si lo vamos a poder realizar todos los días. Pero hoy por lo pronto eh, iniciamos con esto. Amén. Así es. Mañana pues es el cumpleaños aquí de, de, de mi amada esposa. Amén, así eh, es no no no no no no va a cumplir 15 años no, ¿no? Ya, ya, <risa> bueno, eso ya ya pasó hace rato pero sí mañana es su cumpleaños y también es. que, damos tu gracias vida. al señor por, por concedernos un año más de vida y pues alabado y glorificado glorificado sea su nombre y, y pues únicamente les decimos bienaventurados todos los que en él confían todos los que confían en, en Jesús en amén. el Señor, Dios Todopoderoso, y solamente a Él hay que eh, clamar y a Él solamente darle... Toda honra, honra toda gloria, gloria honra. alabanza. Gracias por todo lo que Él nos da, la vida, la salud, todo lo que tenemos, lo que poseemos, Él nos lo ha dado. amén y Por eso le damos gracias. Bendiciones para todos. Pues bendiciones y, cada uno y de ustedes. hasta aquí llegamos. Eh, Amén, así es. Yo espero que el siguiente video podamos hacerlo un poquito más corto. porque ya te vamos a completar 26 minutos. Sí, queremos este, hacerlos un poquito más que cortos. Queremos hacerlo no, no más de 15 minutos. Así es. Pero bueno, eh, ahí, ahí nos. Poco a poquito, poco a poquito. <risa> Bendiciones. Así es, Dios les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Amén.